Para Ciudad Bala, nos encontramos con don Claudio Pucher. Don Claudio, ¿qué le han parecido las actividades? Lo vimos participando activamente ayer en el desfile. Bueno, estuvimos ayer en el desfile, la actividad ha estado, yo creo que con harta gente. Eso ha sido muy importante porque hemos tenido harto público. Eh, es bonito de ver participar al pueblo gualañesino en el caso del desfile, muchas instituciones, sobre todo todos los colegios, la mayoría de los colegios de la comuna y los colegios muy numerosos como son Monseñor Larraín y Liceo Gualañé. Por otra parte, ver poder desfilar a todos los guasos, la cantidad de guasos que pasó por ahí. Y también lo importante es ver desfilar a los niños, los más pequeñitos de las salas cuna y jardines infantiles. Eh, creo que fue un bonito de este desfile, mucha gente comenzó a llegar de a poco, pero después ya se repetó, así que un bonito espectáculo y de rendirle honores a La Plata, principalmente en este desfile de 18 de septiembre de 2003. Don Claudio, también lo veíamos participando en la inauguración del Paseo Campestre La Rinconada. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué se viene por la tarde? Bueno, estábamos en la inauguración de este Paseo Campestre que cumplía 18 años de vida, de existencia. Así que creo que un Paseo Campestre que, que ojalá nunca pierda la esencia que tiene, que es de poder convocar a la familia en un, en un momento más disperso, donde pueden tener tienen espacio para, para divertirse los niños, para jugar, para disfrutar también de la naturaleza que está muy cerca y nos rodea en este momento. Entonces, este Paseo Campestre es el, la la verdad que es eso, yo creo que también que, que la gente pueda celebrar las fiestas patrias, y principalmente celebrar la patria, celebrar el patrimonio más importante que tenemos nosotros, es que es la gente de Gualañé. Y no solamente la gente de Gualañé, sino que mucha gente que viene de visita a disfrutar con la familia y los trae por un momento en la tarde acá a este a este Paseo campestre de la Rinconada. Hoy día en la tarde vamos a tener las cuecas premiadas en el Gimnasio San José, a contar de las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí presentes, está bastante bonito, decorado el Gimnasio San José para que pueda eh, dar cabida a todo lo que es eh, esta competencia, desde, los, eh, desde la competencia infantil hasta los adultos. Así que invitamos a la gente que pueda estar ahí en este momento en la tarde a las cuecas premiadas en el Gimnasio San José. Imagino que los posteriores días también vienen con actividades. Bueno, mañana 20 de septiembre tenemos una actividad muy importante que es la fiesta de la tortilla de Rescoldo en el estadio municipal de Gualañé, que es en la huerta de Mataquito. Vamos a estar de muy temprano, van a ver stand de gastronomía, artesanía, música folclórica, música ranchera, competencias de cuecas premiadas también lo vamos a tener en el estadio de la huerta de Mataquito. Así que invitamos a la comunidad, quienes quieran estar presentes. Todavía queda fiestas patrias para celebrar en Gualañé. Y así ya el día sábado van a estar solamente ya funcionando las fondas que hay en la huerta Matequito, Gualañí, Barbarrubia y, y Bóquil. Así que, pero ya mañana las actividades es hasta las 7 de la tarde en el, en el estadio municipal de la huerta para que puedan estar ahí también en un espacio familiar. Don Claudio, muchas gracias. Para Ciudad Huala.